Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Social Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar mensajes eliminados, ¿ok? Aquí les muestro un ejemplo, nosotros tenemos una conversación con esta persona y nosotros hemos eliminado los mensajes La persona no logró leer y ver estos mensajes y por eso nos pregunta qué pasó, quiere saber qué le hemos escrito ¿Okay? Pero en este video ustedes no van a tener ese problema No van a tener que preguntarle a nadie o a la persona eh, qué fue lo que pasó ¿okay? con esos mensajes Sino que les vamos a enseñar una manera súper fácil y súper sencilla Para que puedan recuperar los mensajes eliminados de Whatsapp Bueno chicos, para poder recuperar los mensajes eliminados de Whatsapp Vamos a utilizar nuestra herramienta llamada Uldata UltData ¿okay? es un programa que nos va a permitir precisamente eso, recuperar la información de nuestros teléfonos pero concretamente en este vídeo les voy a enseñar a recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp muy fácil este programa viene en dos versiones está la versión de Android Data for Android bueno en caso tal de tener un teléfono un dispositivo Android pues es recomendable que utilicen esta versión pero también está la versión de iOS para iPhone que es la que nosotros vamos a utilizar en este ejemplo ok toda la información de los programas van a estar en la descripción del video, lo descargan, lo instalan, obtienen una licencia y registran la licencia con el programa, entonces una vez hecho todo esto van a ejecutar el programa como administrador y a partir de este punto su iPhone tiene que estar conectado a la computadora con el cable USB, esta es la interfaz okay, que vamos a tener a la hora de abrir el programa, antes de comenzar, antes de continuar me gustaría mostrarles la pantalla de mi iPhone porque como pueden observar tengo un mensaje que se ha eliminado recientemente, que es el que vamos a tratar de recuperar, ok. Entonces es muy sencillo. Ya una vez dentro del programa y después de haber conectado el teléfono, vamos a darle clic a donde dice recuperar desde este dispositivo iOS. Aquí como pueden observar, me detecta el iPhone, ok. Y bueno, aquí eh, nos da las secciones que nosotros podemos recuperar. Eh, y aquí podemos seleccionar lo que deseamos recuperar, la información, pueden ser fotos, pueden ser historial, pueden ser calendarios, eh, notas de voz, lo que nosotros deseemos, ¿ok? Pero concretamente eh, vamos a seleccionar WhatsApp y archivos adjuntos para recuperar exclusivamente toda la información de WhatsApp, ¿ok? Luego de seleccionar esa opción le damos donde dice iniciar análisis. Aquí el programa de Ultdata se va a encargar de analizar el teléfono. Y bueno, ya después de esto va a aparecer esta interfaz en Uldata en el programa Donde, bueno, podemos visualizar que todavía está analizando los datos Entonces tenemos que esperar a que esta barra finalice termine de cargar Que esto puede tardar unos minutos Dependiendo de la velocidad de los puertos y de la computadora en cuestión Bueno chicos, ya después de que Uldata haya finalizado el análisis En este apartado vamos a tener todas las conversaciones de nuestro WhatsApp E incluso vamos a tener aquellas conversaciones, Ok en donde nosotros bueno, hemos tenido algún mensaje Y en este caso Data lo recupera Para este ejemplo podemos seleccionar alguna conversación Como por ejemplo esta de acá Y aquí nos aparece los mensajes ¿ok? Y aquí como pueden observar Tenemos el mensaje que hemos eliminado Que se ha eliminado recientemente Suscríbanse a nuestro canal Tinosir Spanish Van a seleccionar esa información ¿ok? Yo voy a seleccionar acá esa, esa información Primero seleccionan el contacto y después van a seleccionar los mensajes que desean recuperar. Luego le dan al botón que dice recuperar a PC. Aquí vamos a seleccionar una ruta de acceso como por ejemplo el escritorio o cualquier carpeta. Le dan a aceptar. Y ya aquí como pueden observar, dice que la recuperación ha sido exitosa. Le damos a aceptar. Podemos actualizar el escritorio o la carpeta. Y ya vamos a tener una carpeta con las conversaciones. Ya podemos cerrar el programa si lo deseamos. Y ya podemos abrir la carpeta, podemos abrir aquí el nombre del teléfono, la fecha, los mensajes, la información y aquí podemos abrir en un archivo HTML la conversación o los chats para que de esta manera podamos recuperar esos mensajes eliminados. Y bueno ya cuando ejecutemos el archivo HTML vamos a tener una visualización muy parecida a esta con las fotos, cierto, los archivos multimedia de la conversación, absolutamente todo. Y aquí como pueden observar también vamos a tener recuperado el mensaje que anteriormente ha sido eliminado. Así que pues nada, recuerden que esta función funciona para la versión de iOS de iPhone, pero también eh, funciona con la versión de Data for Android. Yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta